¡Chicos, chicos! ¡Encontré una publicidad de una escuela de magos! ¡Wow! ¡Una escuela de magos! ¡Qué guay! ¡Yo no creo en esas cosas! ¡Wow! ¿Decías? Dice, felicidades, fueron aceptados para entrar a la escuela de magos. Entran a la primera hora del día. ¡Wow! ¡Vamos, chicos! ¡Apresurémonos que llegaremos tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok, chicos! ¡Hoy comienza un gran día! ¡Hoy es el día donde nos convertiremos en magos! ¡Magos! Yeah. ¡Magia, magia, magia, más magia! ¡Sí, por fin nuestras mamis estarán muy contentas de nosotros por hacer algo en esta vida! ¡Y no solo! <risa> <susurra> <laughs> <risa> <risa> <risa> ¡Eh, eh, eh! ¡Que entramos a Hogwarts! ¡Eso no es poco! ¡Magia! ¡Es eh, eh, eh, <risa> <Correcto> eh, verdad, es verdad! ¡Pero dirán cómo vamos a hacer magia! ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, vamos cómo, magia? cómo, cómo. Ne Necesitamos pociones. Necesitamos crear nuestra propia magia. Necesitamos crear uh, nuestra. No, no, no, no. Me ataco magia. Ocus, Focus. Uh. Mira. ¿Qué? Ya no está tu cartera en tu bolsillo. <risa> ¡Eh! ¡Devuélvemela! <risa> <risa> ¡Devuélvemela! No, chicos. <risa> e esto no es así. Esto no es así. Tenemos que crear nuestra propia magia. Nuestras propias pociones. Para convertirnos <risa> <risa> <risa> en magos de verdad. Pero para aprender. Vamos... No sabemos nada de pociones eh, pues eso vamos a hacer, vamos a, a crear, vamos a colocar un poco de, de todo A ver qué nos sale <risa> Bueno, si sí, hoy es el día de nuestra muerte Fue un honor Sí. <risa> bueno chicos Y como ven allá al frente hay calderas donde vamos a poder crear nuestras oh, propias pociones oh, ingrediente sí. ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! Este... Eh. No, no lo toquen, este es mío oh, Pues yo, yo quiero el de acá, yo quiero el de acá yo quiero el de acá, este es el mío Bueno, ahora lo que hay que hacer es que en la mesa tenemos todas estas variedades de cosas Para crear nuestras magia, pociones ¿Eh? Pero esto es basura, ¿Nos, nos trajeron basura para hacer pociones Eh, pues sí, así se crean las la marav la maravillas <risa> No, lo que callan los magos <risa> Exactamente, entonces vamos a comenzar Yo voy a crear, voy a poner un poquitico de oreja de gigante Yo, yo le voy a poner un pez yo un lo... pez, un pájaro eh, y, y un pejón. Eh, Yo, un, fejol. un pez y un palo. Nada más porque sí. Yo le puse una oreja y un pájaro. Vamos a ver qué nos sale. Oh, una poción, una poción. Tengo una poción. Todos tienen su poción? Sí, no sí, sí, la tomamos? Mania. A la cuenta de tres. A su salud. Oh, vamos. Oh, oh, oh. A ver. No, ah, ¿qué eh, pedo? Pero... ¿Qué... <risa> Mis brazos. <risa> ¿Mis brazos? <risa> me cre... Estoy creciendo. ¡No! ¿Qué le pasa a mis brazos y por qué no puedo moverme? ¡Ayuda! <risa> ahora, Letzi, puedes agarrar todas las cosas que tú quieras. Está, está, Tienes los brazos súper largos. <risa> no siento mis piernas. No pero, siento mis piernas. <risa> pero, pero, ¿y Rabito? ¿Rabito es una salchicha o qué es eso? Es un frijol. <risa> ¡Qué pedo! <risa> bueno, y yo dejé de ser Chaneki. Ahora estoy más alto que ustedes. Por fin. ¡Nada! Pero, pero no eres tan facha como mis manos. Ahora sí podré conseguir novias. <risa> como yo, y son bien delicioso. Maravillosa jugada. Diría que vamos a crear más pociones. Yo quiero hacer más variedades. A ver, Espérate, tenemos, ¿podemos volver a la normalidad? Eh, ah, eh. Las pociones pierden su efecto. ¡Ay! Eh. ¡Ah, sí es cierto! <risa> sí es cierto. Vale, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a crear más. Le damos a entrar y para ahorrar nuestros ingredientes. ¡Mi pana! Voy a elegir los ingredientes más asquerosos para crear mi siguiente pasión. A ver, yo a el elegir los más picantes y cerebro. Uh -huh. Yo un tamaleón. Chile. Chile. Eh, un hada Y, y, y, y mi comida Y, y yo le eché cabello Vamos a ver qué sale de a esto ver, A ver, qué es esto A ver, todos vengan acá, vamos a probar nuestras pociones ¿Qué le Chicos, mi poción está oscurita Yo creo que esto es mala señal No encuentro fallas en su lógica <risa> La mía es verde como, como yo, verde, La verde. mía es celeste como el cielo Eh, bueno, a, a las ¡Salud! A ver, ¡Salud! toca ¡Ah! ¡Soy un zombie! ¡Qué estoy no. haciendo, coco! Esto ¡Guacho! ¡Me quema la boca! ¡Me quema la boca! ¡Sabi! ¡Zombie! ¡Rabeto! ¡Rabito! ¿Por qué cambias de color? ¿Por qué cambias de color, guacho? Un eres, un, ¡Eres un cabaleón! ¡Eres un camaleón! Y eso te dio una indigestión fea, eh. Es verdad, es verdad. A ver. Uy, uy, ¡Yo perdí mi efecto! ¡Lo perdí yo no puedo decir nada, yo estoy podrido por dentro. Eso explica muchas cosas. Ok. Eh, ¿Dónde está mi caldero? Aquí está. Te equivocaste, es el de la derecha. Es verdad. Vale, entonces vamos a crear una nueva. Voy a echarle un, un bambú. Creo que es un bambú. Yo, yo le voy a echar una oreja. Una un, araña, un pajarito. Una araña. Oye, ¿por qué no ¿Por qué se entregaron un pajarito, pobrecito? Una araña o un pescado. A ver. ¡Un volante! Vamos a echarle, vamos a echarle, que no le hemos echado? Un cerebro, vamos a echarle un cerebro, a ver qué nos... Toca? Chicos, a creo ver. que he creado la master uh. poción. ¿Sabes por qué? Uh. Porque no limpié lo que eché antes de esta. Uh, uh, uh, uh, uh. A ver... ¡Me <risa> <Pero, pero, risa> ¡Mi cabeza <risa> está creciendo! <risa> ¡Eres un funko, Pau! ¿qué te pasó? <risa> ¡No! ¡Soy un funko! ¡Soy <risa> un funko súper veloz! <risa> es verdad, a ver yo, a ver, voy yo, voy yo, voy yo. A ver, que me toca? Soy un zombie hola, doble hola. Eres un zombie alargado, ¿qué te pasa? <risa> y Ra Rabito tiene patas de fuego, ¿qué pedo? De no, verdad, pero se está muriendo, mírale la vida ¡Mírale la salud! No, ¡Se muere! ¡Sale muere! Ay, ¡Estoy caliente, me muero! ¡No, Tajorni! ¡Bro! ¡Al agua, ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Corre! ¡Cerebro! ¡Cerebro! Alexi. ¡Tú quítate, asqueroso! ¡Hueles feo! <risa> <pedo. risa> Vale. Ahora, ahora que mi cabeza es más grande puedo oír, ver y lamer mejor. Pero, pero, ¿cómo? Algo anda mal. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a crear. ¡Wáchale todo. Yo quiero echarle todo. A ver qué, qué nos toca. ¡Cerebro! De, todo, ¡De todo, de todo, de todo! ¡Sin limpiarla! ¡Mi Una una pata de, de caballo. Un bambú. Una dinamita Un sombrero. Un sombrero. ¿De dónde sacamos este sombrero? ¿Es tú? Le echamos un pájaro, le echamos una araña, le echamos un chile, un pez, un Robux ¡Muchos Robux Bro. gratis! Bueno, ya. Robux. ya fue Y esta latita Vamos, a ver, ¿qué tira Robux? Ya, pues, pues, pues no sé, estaba ahí en la mesa y lo tiré A ver, de pronto da un efecto de riqueza y es borrico No encuentro fallas en su lógica ¡Mira, la mía esa amarilla! Es amarilla, la mía es negra A ver, Rabito, ¿qué te toca? No, bonita, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué? Cangrejo? Don Cangrejo ¡Eres guacho! ¿Por qué eres Don Cangrejo? Don Cangrejo, no A ver, voy no, a. Dineros, bro. dineros A ver, que me... Pero, ¿qué no me toca? ¿Qué pasa? ¿Qué ¡Me fui volando, guacho! ¡Me voy volando! Ayuda. va! ¡Me floté. ¡No! ¡Me floté. ¿What? ¿What? Dineros Quiero dineros no, no, quítate, don de, de aquí. De nuevo, ah. Quítate de acá, quítate, asqueroso opresor. Ah, se bueno. puso el efecto. Chicos, no me siento bien. ¡Ah, Bro. Bro, ¿Qué te pasa, bonita? ¿Qué de la nada veo el piso No siento uh, mis piernas Te dije que no vieras mucho car, bro ¿Qué te pacho, No. ¿Qué puedo... pedo? ¿Por qué soy el Rayo McQueen? ¿Te puedo subir? ¿Te puedo subir? A ver ¡Ándale, ándale, oye, ándale! Oye. ¡Vámonos! Oye. ¡En el trasero, no! ¡Quítate, quítate! Uh, ¡Ándale, ándale! <ríe> <Lo> siento, <vamos. ríe> ¡Adiós! Uy, me estrellé <ríe> Ese güey Ese güey es el más veloz del mundo Bueno Yo diría Que hagamos nuestra última wow. poción definitiva yo creo que me voy a quedar con el pez, con el pájaro, con la... con las patas, le uh. voy a tirar cinco patas no ¿Patas? Sé. Sí, unas patas, Cinco patas le voy a tirar Esta es mi poción definitiva, esta es la que le voy a mostrar al mundo ¿Cuál es la okay. suya? ¿Cuál es la suya? Hagan su poción definitiva, la última ¡La tengo terminada! No, no sé qué le eché, le eché un poco de todo Ah, vale, falta Rabito, Rabito ¡Dale, bro! ¡Ya la tengo, mi pana! A ver, que primero la tome a Lechi ¡Primero yo! ¡Woo! A ver, ¿qué le toca? ¡No! ¡Qué ¡Guacho! <risa> ¡Hey! ¡No, bonita! hiciste un, un Me da un poco de indigestión. Hiciste un, un mojón Y te cogelaste <risa> ¿Qué pasa? Estoy en modo tieso, gente Rabito, dale tú, dale, dale Ey, yo me la tomo, yo me la tomo! A ver, a ver. ¿Qué toca? ¡No! ¡Se fue volando! güey, ¡No! ¡Se fue volando! ¡Ey! Son robux! ¡Esos Robux son míos! ¡No, ¡No los toques! ¡Son, no míos, los son toques, míos! ¡Son míos! Bueno amigos, nos vemos, no sé qué me va a tocar a mí Pero.. A ver ¡Eh! ¡Puedo volar! ¡Mamá! ¡No no ¡Puedo voy! volar! ¡No te vayas! ayuda! ¡Me voy! Ayuda. ¡Se me pide la chat! ¡Adiós!